Telefónica al maestro Freddy Ángel Castro. Freddy Ángel Castro es ex-vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, politólogo, sí. y una de las mentes más lúcidas en el tema de analizar la realidad política porque es una persona que está sobre los hechos permanentemente. Buenos Freddy, días. Buenos días, Freddy. Amado José Rosa, Carolina, Fulvio y Yerlán están contigo. Buenos días. Buenos días a todos. A todas. No se escucha. No se oye, ¿no? Vayan a ver muchachos. Aló, vamos a ver si, si me dan acá, por favor. Aló. Aló, ¿tú me escuchas? Eh, déjame conectar para que te oiga todo el público de la zona. ¿eh? Vamos a ver. Sí, mientras tanto, eh, tenemos una llamada en línea, en el teléfono. No. Estamos okay. tratando, tratando de hacer la conexión. Sí, estamos con... tratando de conectarte eh, con el señor Freddy, sí. Ángel, Freddy Ángel Castro, Castro Díaz. Vamos a, Vamos a ver si me oye ahí. ¿Me oye? Sí, sí, ahora Magnífico. Sí, Kevin, ahora perfecto. sí, un placer, eh, mi hermano, poder saludarte a esta hora de la mañana. Fulvio Ureña. Gracias por la llamada y a vuestra disposición. Cómo no, hermano. Fulvio Ureña, desde mañana. Eh, eh, Freddy, ¿hay algún sector de la sociedad dominicana que dice que la Junta no se ha manejado bien, bueno, yo... que no ha sido pulcra? Bueno, eh, lo primero que tú tienes que examinar es lo siguiente. Cuando Gallup hizo la encuesta en mayo... Eh, la sociedad dominicana estaba estableciendo lo siguiente. Primero, que el 55% de los ciudadanos y ciudadanas de alguna manera ya no le estaban dando el apoyo a la Junta, y si tú de que un 55% tenía algún nivel de cuestionamiento a las actuaciones de la Junta. En este proceso... Yo creo que lo importante es, por ejemplo, examinar lo que se llama, eh, en el caso de la Junta, eh, su propia legalidad. Es decir, la Junta Central Electoral tiene un mandato en virtud del artículo 216 de la Constitución que le dice a ella que todos los procesos deben ser transparentes, equitativos y que ella debe velar porque el financiamiento en la campaña política no produzcan una situación eh, que vaya a desnaturalizar el proceso. Cuando ustedes analizan el artículo 48, 49 y 50 del reglamento de las primarias, la, el reglamento que se dio la Junta Central Electoral, este reglamento va a decir, en televisión, me pero que miren. Entonces, entonces eh, lo que hemos establecido de manera clara, por ejemplo, en el caso de la Junta Central Electoral, fue que ella violó su propia reglamentación, es decir, su propia legalidad. Mm. Y esa violación se pues, la puede examinar en los artículos que te cité, porque el reglamento que se dio la Junta decía exactamente lo siguiente que los votos de la primaria de los partidos políticos se iban a contar en los colegios electorales. Es decir, habla del escrutinio de los votos. Entonces, esa situación eh, que bien pudo establecerse en términos políticos de manera eh, correcta, que bien pudo evitarse, ha dado un nivel de situaciones eh, que se le advirtieron a la propia Junta Central Electoral. Bien, Freddy. Sí. Mira, eh, ante la situación que se ha presentado, sobre todo con la, la rueda de prensa de ayer del comité, o de parte del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuál puede ser el futuro de Leonel Fernández? Bueno, nosotros siempre, en términos de análisis político, habíamos establecido claramente lo siguiente. El PLD solo se mantiene en el poder si Danilo Medina y Leonel Fernández eh, eran capaz de unificar el partido y de cohabitar a pesar de las contradicciones manifiestas que ellos tienen. Correcto. Un elemento esencial de esta primaria es también el dato que el presidente da Leonel Fernández ha logrado retener casi un millón de votos en términos electorales y entonces eso ya lo coloca como una fuerza considerable, mm -hmm. votación que duplica en el ámbito, por ejemplo, del PRM los 300 sí. mil y pico de electores, aunque el PRM estaba como un padrón cerrado. Muy bien. Lo, sí. que hizo, lo que hicieron miembros del Comité Político del PLD ayer en la rueda de prensa fueron eh, graves acusaciones y descalificaciones al presidente Leonel Fernández. Ajá. Y entonces... Esto lo que está planteando es dos escenarios. Primero, si el presidente Leonel Fernández se mantiene en el PLD, no solamente tendría que hacer campaña por Gonzalo Castillo, sino que también perdería credibilidad política porque él ha salido en tres intervenciones diciendo que ha habido fraude. Freddy, una pregunta. Entonces, no entendería cómo él apoyaría y estaría levantando una mano un candidato en esas condiciones. Uh -huh. Si se queda en el Partido de la Liberación Dominicana y no hace nada por la candidatura de Gonzalo Castillo, los PLDistas, si no ganan las elecciones, pudieran entender que es culpa de Leonel Fernández. Y posteriormente, después de las elecciones de mayo, bien, okay, bien, estaría bien. produciendo una especie de descabezamiento de sus seguidores a todos los niveles. Y la otra opción del presidente Leónel Fernández sería irse eh, con una plataforma de partidos, de agrupaciones y de movimientos políticos y tratar de preservar ese capital político. Bien. Eh, una pregunta, señor Freddy. Sí. Eh, de acuerdo a la máxima experiencia es suya. ¿Entiende usted eh, que ha habido en estas elecciones eh, primarias fraude electoral y, se han, y cree usted que se han presentado eh, lo, la, las pruebas y los argumentos eh, que así lo avalen? Bueno, todo lo que ha sido un proceso de comparecencias del presidente Leonel Fernández. Él dio un cuestionamiento sobre alrededor de 800 mesas, Participación ciudadana dijo que el 30% de los colegios electorales se vendieron o se compraron votos. Pero no dijo qué sector. Equivale, eh, a unos más de 300 mil votos en esta situación. Freddy, pero él eh, También, participa No el dijo qué sector. Que pudiera examinarse es que la Junta Central Electoral transmitió el co co los colegios electorales con el 43% de los votos, de, mejor dicho, de las mesas abiertas, según participación ciudadana. Ya los medios de prueba y el examen de prueba, si el presidente Fernández se decide, sería el Tribunal Superior Electoral, Exacto. quien tendría que valorarla si son eh, lo suficientemente creíbles y científicamente demostrado. Freddy, ahí mismo eh, una pregunta. Usted dijo que el Comité Central. Eh, emitió ¿verdad? descalificaciones en contra del eh, presidente Leonel Fernández. Los sí. miembros del comité sí, político sí. que se reunieron ayer a dar sí. la rueda de prensa. Correcto, sin embargo, hemos visto que desde el principio, desde el día 6 de octubre, Leonel Fernández ha estado descalificando tanto a su propio partido como a la Junta Central Electoral. Eh, ¿No se ve esto como una especie de, de, de respuesta a esa actitud de Leonel. Es que, un, es que nosotros tenemos que acostumbrarnos que si vivimos en un Estado social, democrático y de derecho, la garantía de los derechos fundamentales que son exigibles por los ciudadanos, conforme al artículo 68 de la Constitución. Entonces, todas las vías de recursos, incluyendo recursos de extrema urgencia, le quedan abiertos al presidente Leonel Fernández y lo único que deben pronunciarse de manera definitiva eh, son los tribunales de la República. Exactamente. Y posteriormente, sobre una decisión tomada y decidida sobre esos recursos, entonces el comité político eh, eh, como tal, porque no fue comité político ayer, ni estaba el presidente, ni estaba el secretario general, eh, puede estar a la situación y si entienden entonces que es una situación de disciplina entonces tomar la medida con contra los estatutos del partido. Sí, licenciado, pero entonces, ¿por qué el presidente Lionel Fernández no esperó a que finalizara el conteo de los votos y entonces proceder a través del tribunal competente a impugnar la selección en función de las pruebas que él, que él eh, supuestamente tiene? No creo porque, porque lo que el, el, el presidente Lionel Fernández hizo fue un amparo de extrema urgencia. Para que el Tribunal Superior Electoral, mediante una disposición de medida cautelar, sí. le dijera se a la no Junta el Electoral se los que Pero no tenía fondo. que hacer un, un escrutinio del voto en términos del software conforme a su propia resolución. Ahora lo que sería una demanda principal exacto, en el el fondo, y la sobre el primaria sobre el fondo exacto, exacto. de las decisiones. Y eso entonces, ahí sí el presidente Leónel Fernández estaría obligado... Quiere tener garantía de causa para que el tribunal pondere la prueba pruebas que él está diciendo sobre la criminalidad de la privada. Pero no lo ha hecho. Con dos recursos distintos. Pero no lo ha hecho. O sea, él, él no ha llevado esa ha demanda hecho. principal a través del, del tribunal competente, todavía, que es donde él debe depositar la prueba del supuesto fraude. Todavía no hay tiempo, Atención, porque no lo ha hecho, porque la junta central electoral no ha proclamado los sí, ganadores. Sí, sí, proclamó, proclamó el sábado pasado, proclamó a Gonzalo Castillo y a Luis sí, no, Abinader no, no, el la, pasado la, sábado. Dio los resultados, Exacto, no la proclamación mediante, formal. Ya eh, el acta que dice cuáles fueron los ganadores. Exacto, pero no la proclamación. Pero la proclamación de Gonzalo Castillo por la Junta Central Electoral era que hable el plazo en los próximos cinco días para la demanda principal en comunidad. Así es. Muy bien. Fre Freddy, mi última pregunta, Fulvio Ureña nuevamente. ¿Cuál sería la jugada política a hacer por Leonel Fernández para mantenerse como líder aquí en el país? Bueno, él tendría que evaluar si ese capital político de casi un millón de votos, él eh, pudiera accionar en la dirección siguiente, irse como hizo Rafael Caldera en Venezuela con una plataforma de partidos pequeños y como él es la principal marca en términos de estas alianzas, pudiera ir a las elecciones del 2020 por una plataforma distinta. Así y pudiera entonces posteriormente hacer un acuerdo político de segunda vuelta sobre quién quede el primero, el segundo apoyaría al que quede tercero esa sería una opción que tiene bueno gracias, gracias. Eh, Freddy Ángel por tu... no gracias ya a todos y a todas un placer, no? un placer. Un placer sí. enorme para mí poder comunicarme contigo cuando vaya a la capital ya te daré el abrazo Quiero, eh, cuídate gracias, mi hermano, un, un placer oírte Hola. y gracias. gracias de mañana